Yo aprendí desde los 8 años porque la abuelita y mi mamá hacían era junco y esteras y de eso vivía la abuelita y mi mamá. Por la mañana mejor dicho nos venimos a las 8 a cortar el junco a la laguna que es de 8 a 4 de la tarde, que tenemos que cortarlo si queremos tener harto junco. se deja 15 o 20 días secando así como está este verde luego a los 15 días o 20 días ya está amarillo cuando esté amarillo venimos y hacemos manojitos así de grandes y nos toca traerlos hasta acá a la orilla del valle donde está la lancha cargar la lancha y llevarlo hasta el vallado de afuera Luego del vallado de afuera nos toca llevarlo hasta el invernadero para guardarlo, y ahí sí ya podemos empezar a trabajar. Y los productos que trabajamos, los trabajamos mojando el junco el día anterior. Y con los talleres que nos ha dado Artesanías de Colombia de los Colores, hemos tratado ya de meterle colores y a ver qué aceptación tiene en el momento, pues hasta ahora ahí vamos. Nuestros productos han tenido mejor salida, y en corfería sobre todo, porque lo hallamos ya con semillas o con colores. Es, así va aceptado porque Artesanías de Colombia los ha diseñado. Lo de nosotros es con calidad. Los que no tienen apoyo no han querido asistir a esto, pues Artesanías puras regulares. Y que quieren que nosotros regalemos estas que están... De verdad bien trabajadas, que las regalemos como los que no, no aceptan las capacitaciones y venden así, así, pero dan regalado. Pronto no podemos regalar nuestro producto. Yo siento que a partir de este aprendizaje que hemos tenido, es, hemos innovado muchas cosas diferentes. Y me siento feliz.